Nos acompaña la gente amiga de Valerza. Hoy un tema muy, pero muy esperado por muchos. Sí. Ya lo habíamos adelantado. El agua empezó a cotizar Ajá. en el mercado futuro. ¿Qué significa esto? ¿Va a salir más cara? ¿Va a salir más barata? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a Diego Zuliani, nuestro contador. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. Hola, Diego. ¿Cómo andas Buen día. Sí, empezó a cotizar en el mercado de futuro de Chicago, uh -huh. que es uno de Ajá. los mercados más grandes. Pero mucha gente, no, mucha gente no sabe lo que es el mercado de futuro era, se podía esperar esto. Sí, sí. sí o sea, porque... ya, ya se preveía que, que comienza a cotizar el agua en el mercado futuro. Uf, sí, porque tiene un sentido el mercado futuro, que es el de cobertura y, y, y por eso es la idea que nosotros podamos explicar un poquito cómo Ajá. funciona. Tal. Básicamente el mercado, el mercado es un lugar donde existen oferta y demanda, ¿no? Sí. Uh -huh. en el, y se operan bienes y servicios. En el caso del futuro es lo mismo, hay oferta, a alguien que vende y a alguien que compra. Una cantidad de, bi de bienes, pero a un precio en el tiempo a término, ¿no? proyectado, a, a un plazo determinado. Que se compara con estas mismas cantidades a un precio de hoy. Lo que pasa en el, en el mercado futuro es que esta diferencia es lo que se cotiza. O sea, la diferencia de hoy... Con, con el, el precio en un, a era, un plazo determinado. Ajá, bien, bien. Eso, y, y entonces termina siendo irrelevante las cantidades. No, no tiene sentido... Las cantidades, porque lo que se, se termina operando en el mercado, que es eh, un mercado financiero, precio. es la diferencia del ah, precio. La, diferencia, claro. que el, la cantidad, obviamente, que te pondera, pero no es lo más importante. No, aparte de la cantidad de agua que hay, que hay, pero, o sea, pero es, se puede, es muy difícil de. Ir. Igual, aunque se pueden operar en el mercado más cantidades de las que existen en la realidad. Y eso Ajá. pasa ah, bien. Con, con el trigo, con el petróleo. O sea, en el mercado pueden operarse más cantidades de toneladas o litros de agua. Aunque que sea, aunque sea un aunque recurso no, no renovable el agua, porque aunque, bueno, uh -huh. el trigo, capaz que aumentamos la producción y se puede equiparar, pero aunque el agua no, no es así, aunque no exista. Aunque no exista. Lo mismo que en el dólar. Suponte que yo te diga, puedes comprar en el futuro eh, 100 mil millones de dólares, sí, pero acá en Argentina no hay 100 mil millones igual, puedes comprar. Porque Ajá, vos operás por las diferencias, mientras tengas garantía. A ver, veamos cómo, cómo, cómo funciona esto para que se entienda. Sí. Supongo que yo sea un importador que en marzo tengo que pagar 10.000 dólares. Sí. ¿Sí? Ahora, yo, tengo, tengo una, yo especulo que en marzo, para mí, el dólar oficial va a estar en 110. ¿Sí? Uh -huh. Hay otra persona que dice, hoy está 88, ¿sí? 88 y yo especulo que va a estar en 110. Ahora... Nico dice: No, para mí vamos a arreglar con el Fondo Internacional, no va hasta 88, pero para mí va hasta 95. ¿Sí? Uh -huh. Para vos va hasta 95. Entonces, esta persona interactúan en el mercado y arreglan un contrato a futuro para marzo por 10 mil dólares a 100. Claro. ¿Sí? Entonces, para vos, vendí, venderías 10 mil dólares a 100, esperando que esté a 95 y ganás 5, uh -huh. y el otro compraría 10, especulando de que va hasta 110, entonces lo compra a 100, pero lo compro porque tiene una deuda de 10.000 en marzo. Sí. sí. eso no no, no perdamos de vista eso. Cuando opera en el mercado futuro viene un intermediario y dice, bueno, 10 mil dólares a 100 es un millón de pesos. Sí, es un millón. Sí. Hoy está 88, es decir, que son 880 mil pesos. Hay una diferencia de 120 mil pesos. Sí. Bueno, ustedes hacen esa operación y el intermediario dice, Diego, vos dame 120 mil, Nico, vos dame 120 000, que yo lo voy a guardar. Para que cuando ah, llegue a esa fecha, yo le pago esta diferencia al que, al que le según a que le, le dé la ventaja. Bien, digamos, ¿no? bien, bien. bien. Entonces, cuando llega ese día, supongamos marzo, y sale 100 pesos el dólar, ¿eh? yo, importador, tengo que pagar un millón de pesos. Sí. El, el, la gente, acá, el intermediario bursátil te dice: mira vos compraste 10.000 a 100, 10.000 dólares a 100, está así, te devuelvo los mil anda a comprar los 10.000 dólares en el mercado de cambio. No te operas, o sea, esto es lo que yo te digo. Vos acá compras dólares, petróleo o agua, no te entregan y, el claro. agua, uh -huh. no te entregan el petróleo. Vos estás comprando esta diferencia de precio. Cuando llega, supongo que, es, que en marzo los 10 mil dólares cuestan 110, como sí. vos había dicho. Uy, uh, mira, yo había estimado que hoy iba a estar 110. ¿Cuánto tenés que pagar tu deuda de importación? Un millón 100. Sí. Ahora vos en el futuro habías comprado a 10.000 10, a 10.0. Entonces, en el mercado te dice, bien, muy bien, vos habías puesto 120 de garantía, estos 120 mil, uh -huh. te la devuelven, y te dice, vos ganaste eh, 100, 10 pesos sobre los 10 ganaste 100 mil pesos. Entonces, acá te, vos ganás, acá le pones menos 100 mil, ganaste 100 mil pesos, sí. y vos terminaste erogando ese mes un millón de pesos. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Tuviste que paga más de la importación, pero ganaste en el mercado futuro. Y si ese eh, en marzo está, suponte, en 88, en 88, vos tenés que pagar tu importación 880 mil pesos, pero en el futuro te, te dijeron, vos pusiste 120 de garantía y compraste 10, perdiste esa plata. Claro. Entonces vos terminaste pagando 120 mil más. Bien. ¿Qué, qué quiere decir? Vos en todo momento pagaste un millón de pesos. En cualquier sea el tipo de cambio. Haciendo la operación de futuro, el importador por 10 mil dólares paga un millón. Eso es lo que se llama cobertura. Para eso se hace el mercado de futuro. Para que el importador compre, haga una operación y no varíe. Y en el caso del agua pasa lo mismo. Uh -huh. Los precios del agua han variado mucho y se ha hecho para cobertura de los, de los productores que producen agua y que pueden tener volatilidades. Entonces eso le permite asegurarse un precio futuro y permite esto producir y este, vender con una cierta estabilidad ...en el negocio, digamos, ¿no? Eh, está, está bien la, la parte, si se quiere, técnica... ¿Sí? sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se gana, cómo, eh, cómo se ¿Cómo proyecta? Pira. Pero me parece que el agua es un tema sensible y que por eso ha provocado tantas sí. opiniones, porque la gente dice, bueno, entonces si el, eh, si el Estado argentino, por ejemplo, no compra, no invierte, ¿qué no vamos a tener agua? Eh, ¿Se puede llegar a dar una situación así? ¿O países mucho más pobres que la Argentina pueden no tener agua disponible a partir de esto? No, porque eso es independiente. Lo que puede llegar a pasar acá es lo siguiente. Yo te digo que acá vos operás sobre una diferencia y no importa las cantidades. Uh -huh. Normalmente se hace para, para proteger al productor de la volatilidad del precio. Uh -huh. Pero vos también puedes decir, para mí el dólar va a estar a 150 y me echo una ficha y especulo con ganar. No me importa el dólar, yo no tengo deuda. Entonces empezás a especular con el precio en el futuro. Si esos precios en el futuro provocan un ancla, una referencia al productor, entonces puede generar una expectativa de... ...mayores precios en la producción. Pero la, la, la capacidad de producción de agua eso va por otro lado. Porque acá no se, no, nunca te van a entregar agua, ni te van a entregar petróleo, uh -huh. ni te van a entregar claro. nada. Uh -huh. Solamente se sirve como cobertura para las exportaciones o importaciones. Porque también puede verse al revés. Uh -huh. Para el que vende, asegurarse un precio. Para el que compra, asegurarse un precio. Y el, en el medio hay una volatilidad. Se elimina un riesgo al productor. Ese es el mercado de futuro, para eso está. Obviamente que después vos podés especular. Claro. Si vos especulás y afecta el precio de futuro, y el precio de futuro afecta el, la producción, eso también está en análisis, está en discusión, uh -huh. pero este, no va a afectar el tema de la, de la producción de agua. Y encima ahora es que recién empieza. Claro. Uh -huh. eh, sumado a lo, que, a lo que te preguntaba Nancy recién, ¿hay que, ¿hay que preocuparse con esto? Por ahora no. No. Por uh -huh. ahora no, porque no, es muy chiquito. Eh, recién empezaron únicamente uh -huh. las cuencas... Este, de, de una parte de Estados Unidos a cotizar eh, y son porque hubo mucha volatilidad en Estados Unidos donde hay mucha hay tiene problemas de agua. Pero en el mundo todavía no, es recién incipiente el mercado, no, no va a pasar ¿Y nada. ¿Y esto se, se trata solamente de agua dulce o también entra en los mares? No, es agua de producción dulce, uh -huh. se mide sobre Bien. una uh -huh. cantidad de hectáreas para, para la, la explotación. Bien. bien, Argentina todavía no ha no, hecho ningún tipo lejos. de está lejos, no, lejos. Ajá, está, está lejos porque nosotros tenemos una ca una cantidad, una capacidad de agua muy grande, sí. muchos sí. reservorios, entonces no, no, todavía no, no, no nos afecta esta parte. Claro, Bien. yo creo que ahí, ahí entraba también la preocupación, uh -huh. es lo que decía Nancy hace rato, ¿no? Entraba la preocupación de cómo puede llegar a afectar, por eso te decía yo, hay que preocuparse. Lo que pasa es que la gente piensa que en el mercado futuro estas cantidades afectan. Claro, hay claro menos, y esas es menos cantidades es lo que después nosotros vemos en nuestra factura, digamos, es el, el uso cotidiano. Que nada que ver, porque claro. esto está separado. Puede haber uh -huh. más cantidades de las que existen en el mundo, uh -huh. claro, este, ...o menos, hoy es nada, digamos, ¿no? Entonces, este, se, se, lo que se trata es, es ver esta diferencia en el mercado futuro. Bien. Bien, para llevar tranquilidad entonces sí. para todas las personas... ...porque muchos nos preguntaban, bueno, pero esto lo vamos a ver... ...en nuestra próxima factura ¿cuándo empieza? Claro, ¿cómo ¿Se será va? en Argentina claro. también? Porque esto comenzó en Estados sí. Unidos, bueno... Eh, ...está bueno también, digo explicarlo. La gente que quiere... Ir a consultarle algo, ¿cómo van a atender estos días? Vamos a atender, los 24 y 31 no vamos a abrir, uh -huh. así que nos pueden encontrar el, los, los otros días. De 8 y media a 1 y de 2 a 5, que estamos en el Alvear 499. Es decir, hoy atiende normal. Hoy atiendemos normal. Bien. Así que nos buscan en Alvear 499 o nos buscan por las redes sociales. O si no, a través uh -huh. de las redes sociales también de Valerza pueden hacer ahí sus consultas para poder eh, coordinar algún turno y todo lo demás. Y lo prometido es deuda, Perfecto. Diego. Sí. Eh, 8.58. Ya está listo Marcelo Bettinotti. Sí. Se viene, somos, somos la mañana. Pero no te quiero poner presión, Diego, pero el cierre va a ser... Todo tuyo. El pase con Somos la Mañana va a ser todo tuyo bueno. porque eh, hoy, ya último miércoles de, sí. para nosotros, ya mañana cerramos este ciclo 2020 y como lo había prometido el señor Diego Zuliani, uno más, porque este año ya hizo algo, ¿eh? ya nos deleitó, eh, va a cerrar el contador Diego Se Zuliani. Se lo pedimos. Dijimos, sí. bueno, Diego, para el cierre tenés que estar, tiene sí. que volver el saxo y dijo, bueno... Se Ajá, animó estoy, al desafío estoy Acá, acá, estoy, ¿Eh? acá estoy Y trajo el saxo Y por supuesto Nosotros preparamos Su escenario Ajá. Diego Hoy tenemos Una canción emblemática Sí, Vamos a tocar La, la samba de la samba Ajá. ¿Sí? La 7 de abril La 7 de abril Es ¿Eh? sí. samba muy conocida Igual. La samba de la samba sí. Yo soy contador Vamos a ver cómo sale No, no, no, no lo humilde Que la, la, la, la primera vez Dijo lo mismo Y la rompió eh, Diego Mañana te esperamos sí, bueno. para el cierre Dale. Vamos a hacer el pase con vos y bueno, ya nosotros nos, nos vamos, ya viene, somos la mañana, está sí, Marcelo sí, sí, Bettinotti sí. y, y para, todo Para, para, que hay que aplaudirlo y todo eso, Diego, sí. todo, todo, todo. Bueno, todo. Música, Por maestro, hecho. vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya queríamos Diego, pararnos a bailar Sí, ah, sí no? por supuesto eh, Increíble, increíble, increíble Diego Muchísimas ah. gracias por, por siempre prenderte A, a sí, todas guay. las ocurrencias que suceden acá Y nos podemos despedir con algo navideño Y Un ya cortito. con esto nos vamos Navideño ya, ya nos vamos ahora sí hacemos el pase ya con con somos la mañana Gracias Diego, nos reencontramos mañana Nos vemos eh, mañana Para, para el Lento. Y ahora sí, Navidad con Dios Surian. Ya viene somos la mañana. <risa>